Buenas, yo soy Jairo Fernández Quindós y en el vídeo de hoy quiero contaros un secreto de mi infancia. Supongo que todos vosotros, al igual que yo, en vuestra cabeza eh, siempre tenéis algún sabor, algún olor, eh, algún momento, algún recuerdo que os evoca a la infancia. En este caso, eh, hoy, en el vídeo de hoy, eh, me gustaría hacerle un pequeño homenaje a mi abuela Elena, de la cual eh, siempre recuerdo que hacía un flan de huevo casero que estaba para, vamos, para chuparte los dedos. Y en el día de hoy quiero hacerle un, un homenaje haciendo esa receta. Es una receta muy fácil en la que solo necesitamos azúcar, huevos y leche y un poco de caramelo, evidentemente. Y quiero mostrarosla por aquí, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer la receta Y espero que con esta receta evoquéis recuerdos de la infancia Como me pasa a mí cuando pruebo ese fan de huevo Bueno, quiero que veáis lo sencillo que es hacer esta receta Solamente necesitamos leche, 5 eh, cucharadas de azúcar Un poco de caramelo y 5 huevos Era como esto, tiramos el caramelo líquido bueno, como podéis ver, yo tiro una base, le doy una vueltecilla y lo dejo reservado mientras hago la mezcla. El siguiente paso es, es el, en un bol ir limpiendo los huevos y echándolos para poder batirlos, mezclándolos con el azúcar. Una vez que quede eh, bien batido, eh, en plan espumoso, lo que es el, el huevo y el azúcar, pues ya está listo. Yo lo meto todo mezclado. Y ahora procedemos a batir, así, con un tenedor. Yo suelo batir los huevos unos 2-3 minutos, hasta que se quedan con una textura como, como la que veis ahora, os darán cuenta, espumosilla. No sé si lo aparecéis ahí en la cámara. este burbujeo. Este burbujeo te indica ya que está el huevo batido perfectamente. Llegado ese momento, lo que hacemos es mezclamos la leche, en este caso yo estoy gastando una cantidad de, de 800 mililitros y integramos toda la mezcla. Una vez eh, mezclada la leche con el huevo ya está la receta casi casi a punto. Ahora os digo lo que tenéis que hacer. Como podéis ver he vertido la mezcla en la flanera y voy a taparla. Si no tenéis planera con tapa, lo que podéis hacer es eh, emplear papel de albal que lo cierre un poquito herméticamente para meterlo en el horno. Yo voy a emplear, eh, claro, o si ya no puedes hacer al baño maría tardarías más, pero yo voy a emplear una bandeja de cristal en la que echaré agua para que dentro del horno salga haga al baño maría. Vale. El horno debe de precalentarlo a 180 grados unos 5-10 minutos, una vez que esté precalentado lo que hacemos es metemos la flanera con eh, la bandeja y, como podéis ver, con agua llenamos el, es el, el recipiente para que se pueda ir haciendo a la gran mayoría de Ahora lo dejaremos dentro aproximadamente una hora que se vaya haciendo. Y transcurrir esa hora, pues lo sacaremos. La prueba de que está bien hecho después de una hora es que con un palillo, como podéis ver, sale completamente... Eh, seco, prácticamente no sale líquido ahora lo voy a tapar, lo voy a meter en la nevera y mañana lo cambiaré tiene que estar una noche al frío y aquí es el resultado de el de huevo casero bueno, mirad la maravilla que voy a probar, lleva ya eh, medio día en en lo que es el, el frigo y voy a Proceder a probarlo, para ello necesitaré una cuchara y vamos a ver, voy a coger el móvil aquí que me pilláis recién venido del curro, voy a coger un cachico bueno de flan como este y vamos a hacer la cata. Joder, perdón, está que te mueres, está que te mueres. A ver, he de decir que el de mi abuela está más rico, pero oye, este no está nada mal. He hecho los mismos ingredientes, he hecho los mismos pasos, a excepción del baño María, que lo he hecho en el, en el horno, en vez de hacerlo en el fuego, pero está buenísimo. Y nada, aquí otro vídeo receta. Si os ha gustado el vídeo, recordad de darle like, compartirlo y ponerme en comentario si os apetece que haga alguna otra receta. Y nada. Ah, bueno, sí. Voy a recomendar un canal que me inspiró para hacer este vídeo, que no es otro canal que el de Cocina con Carbón, que es un canal de cocina que tiene unas recetas guapísimas. Os dejo por ahí el canal y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós guapos y guapas.